¿Qué tal, Fiferos? Yo soy Cerecero y bueno, vamos a ver este episodio especial. Cuál es un partido eh, muy tranquilo, eh, nos vamos a recuperar de un 3 a 0, eh, difícil. Vean cómo empieza el juego, empiezo ganando, hay un gol de Mario Gatze. Eh, en el contragolpe inmediatamente, eh, un marcó ahí Chiquimarco. Vean ahí, eso no era penal, claramente. Eh, trato de, de evitar el penal, sin embargo, hacen el gol. El partido sigue el rumbo, es un partido y de vuelta. Ahí me, me llaman a comer, me llaman por una milanesa. Y aquí no le sucede eso, que te meten un gol. De estos de, eh, de error, de horribles, eh, das el pase, eh, te habla tu mamá, algo pasa en el cuarto que, que tú pisas el botón A y simplemente regalas la pelota. Ahí eh, doy ventaja al, al, al otro jugador y ven ahí un cabezazo certero eh, de Mario Gotze, vean cómo se abrazan ahí los alemanes. Eh, se van 3 a 1, minuto 22... Y esto es importantísimo, eh, hay presión, sí, eh, tienes que ganar, sí, pero vean la magia de Robben, vean cómo no se pierde eh, eh, ese punch y eso es importante. No fue gol, pero es importante eh, no perder esa calma. Eh, el partido seguía dando de qué hablar, eh, minuto 45, ahí eh, casi me, me, me hacen un gol. Y ven ahí lo que falla, ¿de qué? Te vas a disfrazar, Schwarzenegger. Y pum, eh, Müller no la logra meter, minuto 62... Y ven, otra vez me hablan, llegan las quesadillas, las milanesas. Y... ¿Qué onda? 4-1. Dos goles regalados. Eh, un partido tremendo. Y ahí fue cuando dije, vamos al video, vamos a remontar y este... Vamos a enseñarles cómo remontar los marcadores. Y no es nada más que la anécdota, ¿no? Vamos 4-1. Es simplemente la calma, eh, el decir si sí se puede y no aventar el control. Vean ahí el 4 a 2, minuto 65, todavía hay tiempo, todavía se puede. Hay que mantener la calma en estos momentos y siempre que te pasa algo así, 5 a 2, increíble. Después de meter el gol, un balde de agua fría, de nuevo 3 goles abajo. ¿Pero qué hacemos? Mantenemos la calma Mantenemos el temple, no dejamos de driblar No dejamos de ser lo nuestro Y vean cómo el fútbol da revanchas Y claro que sí a Bumeyang, Claro, vámonos, vámonos 3 es el 5 el a 3 parcial Siguiente juega el partido ¡Müller! ¡Müller! 4, ¡Cuatro, cuatro, cuatro, a 5, estamos a un gol del milagro De estos milagros locos En los partidos de FIFA que suelen suceder Rubén la pasa, a Müller! ¡Mira lo que hiciste, Müller! Vean el gol de Müller que nos pone 5 a 5 y ahí sí nos ponemos a temblar las manitas de los dos y el partido se pone rudísimo, se va a tiempos extras y vámonos en un testarazo de este pelón. Pelón ahí tiene una testa de como de Benedicto 14. Vean el gol que metió ahí, nada que hacer para el portero ni para el defensa que pone en segundo poste. Eh, minuto eh, final del partido 120, se vuelve loco, seguimos haciendo lo nuestro, seguimos jugando a nuestro estilo no nos volvemos locos y el partido acaba 7 a 5, una locura eh, un partido estos de ensueño eh, simplemente pues queda para la anécdota, recuperarte de 3 goles no es nada más que eso, o sea no es esperarte no mandar a todos al ataque si te sientes seguro de tu, de tu formación seguir con ella, <ríe> mantenerla eso es lo importante y al final siempre va a dar resultados. Yo lo que pienso es, se va a empatar, se va a empatar y se va a empatar. Eh, ese es mi consejo, Fiferos. Espero que hayan disfrutado este video. Yo soy cero. y recuérdenlo, si te hablan por las milanesas, FIFA la vida.